Se ponga la pila con esa gente. Tú sabes, yo voy a tratar ese tema. ¿De, ¿De qué parte de Tenares me llamaste? De aquí de La Sánchez. De La Sánchez, tú sabes que tengo mucha gente. Eh, muchas gracias por seguirnos. Un abrazo, hermano. Eh, ustedes saben que tenemos mucha gente en todos los pueblos. Y hoy les voy a mostrar y voy a pedir excusa de manera anticipada, porque las informaciones que nos llegan así de último minuto tenemos aquí problemas técnicos con edición y no puedo pues enviarlo y dárselo con la calidad que ustedes quieren y se lo tengo que mostrar aquí en el celular. Eh, lamentablemente, como ayer, que tuvimos una avería y un colapso total y no pudimos presentar ninguna de las informaciones, eh, tuve que hacerlo por vía del celular. Y antes de comenzar, les voy a presentar a ustedes esta tragedia y voy a quizás a tratar el evangelio para ver si se puede de alguna manera... Eh, Frenar esta violencia una violencia que se traduce en un machismo recalcitrante pero en una justicia que no funciona en el que no existe consecuencias y las consecuencias se aplican después que la gente está muerta o sea que la profilaxis que es lo más importante para evitar los hechos criminales y delictivos, la justicia nuestra ha fracasado no ha servido para nada puro cuento puro cuento porque aquí ya después que cada quien llega ahí a la Fiscalía, a la Procuraduría, exceptuando a la Procuradora, la señora Miriam Germán Brito, exceptuando a la que está encabezando eh, la persecución de la, de la corrupción, como el director del PEPCA, el licenciado Wilson Camacho, y Jenny Berenice Reynoso. Muchas veces su ministerio público no le corresponde al sacrificio, al trabajo que ellos hacen. Tú sabes, las mujeres que se querellan aquí en contra de hombres, y esos hombres con la misma, el mismo papelito que le dan de orden de alejamiento, con ese mismo papelito van y la matan. Porque los problemas domésticos entre parejas se los cogen a la ligera, salvo cuando quieren joder a alguien, como sucedió con Huáscar. ¿Recuerdan ustedes el Ministerio Público que le valió su, su cargo? Y sin embargo ahí no pasó nada, pero hicieron toda una cosa. Pero cuando aquí quieren joder a alguien, tanto la policía como la justicia, el Ministerio Público, le fabrican un expediente a cualquiera. Eso sí, rápido. Le hacen una acusación de la noche a la mañana, en minutos, y leen un expediente, país sometido. Pero para buscar el trabajo, hacer el trabajo de en el terreno, de calle para prevenir la violencia para tratar con equipos multidisciplinarios eso para que cuando una mujer ponga una denuncia, hace siglos aquí debieron aplicarse los grilletes electrónicos para que cuando una persona, una patrulla debidamente identificada con una computadora, un sistema de central, vea que se detecte y que esté en cada ciertos cuadrantes como pasa en los países desarrollados Ah, una persona violó una orden de arrestamiento y ese grillete sonó. Ya el hombre cuando va a tocar la puerta tiene 20 policías encima. Sí. Pero aquí entonces comenzamos a hacer eso. Miren cómo este hombre va, la muchacha trabajando, banca real. Me explican, y le voy a dar todos los datos ahora, que ella tenía dos hijos con esa persona que la agredió y finalmente la mató. Le dio 25 estocadas. Un acto de cobardía, de hombres cobardes con problemas mentales siempre quiere decir que se le metió el diablo no se le metió el diablo nada el machismo, los arranques de celo y esta sociedad porque la gente vive para los otros que me comentan que ella incluso ya se había separado hace más de un año con esa persona y había hecho su relación ya hasta con un policía y tenían dos niños uno que apenas acababa de cumplir un año ahí en la Santa Ana aquí mismito cerquitita de tanto de esas oficinas vainas de violencia intrafamiliar entonces todo disparate y dejen la orfandad en ese cuadro, porque una mujer que le ponen una orden de alejamiento, además de lo que le dije, debe tener una vigilancia, una protección, que el policial le den vuelta de manera permanente, que ese equipo multidisciplinario tenga a, a un adjunto que periódicamente vaya a revisar cómo va el asunto, y que le den asistencia psicológica, porque hay gente que necesita asistencia psiquiátrica, que tiene problemas mentales. Hay gente de naturaleza violenta, otros que tienen problemas de, de esquizofrenia, otros que tienen problemas de paranoia, otros que tienen psicosis y que viven borderline, otros que usan vicios, que tienen problemas con drogas y todo eso, pero eso requiere un trabajo profundo. Pero la gente quiere ganárselo cómodo sentado en un escritorio cobrando 75 mil, 100 mil y 150 mil pesos y teorizando, ustedes ven que van a un medio a hablar mierda, ahí sí son grandes. Y miren lo que, lo que pasó la joven a la que voy a decir, muy bonita ella, qué pena 25 estocadas en el sector Santa Ana le propinó a la joven su Lady María Fernández eso ocurrió en la calle Santa Ana casi esquina mella, increíble en el centro ¿eh? ¿Mm? que se supone que debe haber un patrullaje pero no, le estamos cayendo atrás a los tapabocas, le estamos cayendo atrás a los beberromos a los alcohólicos, a los, cuidando a esa gente que lo que debiéramos hacer vamos a ver si le damos más romo para que se mueran. a ver si, si las ratas murieran nosotros tuviéramos mejor pero entonces no están en esto, la joven había procreado dos hijos con este individuo estaba separada como dije hace un año ya está detenido pero ya, ya murió Les voy a presentar la foto de la joven y el agresor que nos llegó de manera exclusiva Ahí está, miren qué linda la muchacha, joven. Y ese pedazo de hombre que parece un pegote, un tocón, un enano, ¿verdad? A lo mejor acomplejado, con un arranque de celo la asesina. ¿Mm? Qué terrible esto. Y miren ustedes la escena eh, terrorífica que voy a enseñarle a ustedes. Que incluso no hay solidaridad, porque cuando allá la sacan de la banca, eh, que le voy a poner incluso un video un tanto más largo, le voy a poner un corto ahora, ahora mismo, solo cuando la sacaron, tratando de buscar eh, solidaridad. Párate, ven, para que la lleve. A lo mejor si la llevan y le dan atenciones más rápidas, y el famoso... 911 que no, ojalá que después de esta huelga eso comience a funcionar y pongan las oficinas aquí, porque lo llaman y llega 45 minutos después. Por eso tuvieron que llevarse a esta joven así, y eso es parte de toda esa tragedia. Vamos a ver, vamos con el cortito, señor director. ¿Están eh, caí? Sí. Sí, buena. Un momentito, le pongo ahora, dígame. ¿Qué es lo que le pasa a esa... ...a esa voz hombre, que la te ha puesto a ti ahí... ...que eh, no está tan loco... ...que tanto que se anuncia... ...y se anuncia tan mala su... ...su, eh, su transmisión... esa transmisión es de rastrería ...yo me gusta escucharte... ...pero esos rastreros que uno me coja obra... ...que el menor... arreglarlo, quiero ahí Ahí está una queja permanente... ...de los problemas técnicos... ...que solamente pasan a la hora de este programa... ...se frisa... Eh, se daña la publicación Bueno, todo una guasabra Pero seguimos aquí, a lo mejor algún día Resolvemos ese problema técnico Vamos a pedirle a Dios que se resuelva Porque todas las noches me llaman para lo mismo A esta hora Entonces a este joven que En la banca real donde fue La agredió a ella Pues buenas noches Buenas noches, capitán. Muy bien, vamos arriba Dígame el sonido se oye mal por aquí, por la Caperuza. Se oye más, más, más. Ahora es el sonido, ni imagen ni sonido. Bueno. Se oye más Pitágoras. ahora. ¿Qué puedo hacer? Que lo regan allá, o que, que vengan por aquí, porque se está oyendo más esto. Y no podemos escucharlo. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy de acuerdo con, con, con la señora que llamó. Está se fuera. Se está Está fuera de mi alcance eso, mis queridos y mi querida, yo no puedo hacer absolutamente nada, hay que decirle allá al equipo técnico a ver qué pasa, si es que allá hay algún enemiguito mío, de esos gratuitos que yo tengo aquí, que no, porque yo aquí no, al, al que no le he hecho un favor y no le he dado, no le he hecho nada y nunca le he pedido, a quien yo no le he dado nunca le he quitado, y lo único que he hecho es hacer favores y bien, pero a veces no, tiene enemigos gratuitos internos que uno nunca sabe, que se oponen al desarrollo del talento de, de las personas, pero estamos acostumbrados a eso. Lástima que yo que quise venir con la palabra de Dios y ponerle esto a ustedes, que les repito, me disculpan que tenga que presentar a través del celular, pero tenemos dificultades con los asuntos técnicos eh, aquí a esta hora en la noche, y entonces no podemos presentárselo con la calidad enviándolo a esta edición porque ahí tenemos problemas técnicos ahí que espero que algún día se resuelvan. Entonces vamos a ver para que ustedes vean el momento en que sacan a este hombre. Y yo creía, yo creo que a gente así tienen que dejárselo a la comunidad que lo linche. Ellos lo iban a linchar. Pero lamentablemente no se lo dejaron. Vamos a ver. ahí. Acércalo todo lo que tú puedas. Ahora, Yo lo que me pregunto, muchachos, ¿cómo es que la policía llega tan rápido y no llega ante el llamado de un vecino que le diga, hey, está matando a una mujer ahí, pero ¿cómo llegaron tan rápido para rescatar a este hombre? Y le voy a decir algo, sí, el diablo facilita todo eso, le voy a decir algo a ustedes. Además del fenómeno del machismo latinoamericano que el dominicano encabeza, eh, los feminicidios, hay una preocupación incluso en la Organización Mundial de la Salud por la cantidad de mujeres que están matando aquí. Nosotros estamos matando gente como si fuésemos como México, que son 128 millones de habitantes, 11 millones y piquitos de gente. Además del machismo, del fenómeno del sentido de pertenencia del hombre, la mujer, imagínese usted darle 25 puñaladas a una Joven. miren cómo la dejó todo ensangrentada, iba todo destruida. Tanto es así que atendiendo en el centro privado se murió, o sea, tocadas mortales. Además de esto, está comprobado y eso es algo que debe analizarlo la sociedad de psiquiatría, de psicología de este país y que el presidente debe analizarlo. Ustedes saben que este encierrismo el claustro de la cuarentena y el toque de queda ha hecho que resurja y que rebrote la violencia intrafamiliar ¿ustedes saben por qué? hay dos fenómenos primero se ha cuadruplicado el consumo de alcohol la gente está bebiendo mañana, tarde y noche para buscar un escape al claustro entonces la gente cerrada como se vio con crisis, con todos los muchachos frente a una computadora, un televisor el día trabajando para poder enseñarlo es un ambiente muy tenso ese, aunque usted lo vea muy lindo ay qué ambiente muy lindo, no es un ambiente tenso, que es caldo de cultivo para la violencia, entonces eso tiene que analizarlo el presidente entonces lo que hay que seguir vacunando lo más que se puede y seguir liberando eso no, hacemos, no hemos hecho nada con el claustro o es que todavía seguimos pensando que el COVID sale de, no, sale de noche nada más se pone capa de noche y de día se esconde. No me han podido demostrar la relación que existe de este encierrismo que lo que ha hecho es generar más violencia. La violencia en contra de la mujer ha recrudecido, la violencia intrafamiliar se ha multiplicado. Entonces, gente cerrada con los hijos y la carga del problema, que no lo tienen como antes, que lo criticaban, pero era algo positivo... Porque el muchacho por lo menos se iba a su escuela, tenía su comida y su desayuno tranquilo y el papá podía programarse. Ahora usted lo tiene el día entero y no encuentra qué darle. Entonces le quitan los programas de ayuda, que son parásitas y que yo le he atacado, sí, pero si estamos encerrados, están desempleados y no hay cuarto, la comida cara, el combustible caro, todo por las nubes. Y un ministro payaso que vi dirigiendo ahí que, de agricultura, que usted debiera poner a otro, lamentable, un hombre con tanta experiencia, yo jamás pensé que iba a poner huevo. Que esos son los enemigos del gobierno y algunos sectorcitos. No es sectorcito, es que usted tiene que buscar alternativas. Si se ha subido lo, lo, el asunto de la harina y el material con que eso se hace, subsidia una parte. O comienza a hacer como hacían aquellos, come solo el pencopan que salían a dar pan de, aunque se daban pan y telera de noche pero esta gente no dan más que problema y su, no dan